Hola muy buenos días, tardes o noches, hoy estamos en un nuevo gameplay en el canal, en un juego llamado Insomnio. donde nos vamos a enfrentar a ese violador de allá con los ojos pelados y intentaré pasar dos noches, bueno empecemos con el video. Y creo que está diciendo sobre algo y acá. Uh, acá también hay puertas y aquí no se ve nada. A ver. La puerta ahí se abrió. Bueno, parece que no aparece nada. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Algo se escondía detrás de la puerta Aquí también hay puertas Así que debo vigilar aquí Vamos, vamos, vamos vamos, vamos. ¿Por qué no prendes la luz aquí y ya? Ay, ahí venía a ver, Voy a recargar un poco ¿Por qué? ¿Por qué nada más viene mi trabajo anterior y me aparece un monstruo. Tal vez por grabar entes oscuros me pasa esto. Bueno. No importa, yo voy a sobrevivir Con que no se entre aquí eso. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Oye algo? Nada, nada, nada, nada aquí. ¡Ah! Ahí estaba. Es... Ay. Me voy a repilas porque lo acabo de oyentar. demasiado man rollo por dios porque de repente voy a hacer esto bueno a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver no creo que salga ahora mismo nada nada nada nada nada nada nada nada no, no, no lo sabía. Estaba abriendo ahí. Si abre la puerta, estoy perdido. Esto no lo han verido Cuando se entra, se pone ahí, así que es una opción antes de morir. Ay, lo asusté otra vez. Bueno. A ver, cargar play. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Nada. Nada. Ay, esto estaba abriendo ahí el... Fue de su mamá. Vamos, vamos. Dos horas más si se quita esta tensión. Es la primera noche, sí lo sé, pero tampoco es que sea muy fácil hacer esto. Bueno. Vamos. A de por aquí. Ya quiero dormir en paz, ya, ya pasaron cinco horas. No. No, no, no. Ya la hora va a pasar. Bueno, bueno, bueno. Ahí la asusté este otro. Ya la hora pasó, ya. Ay, buenas noches. Ay. Aún no. Porque hay peluches. A ver, ya. Noche 2. Bueno. Uh, la batería. La batería me apareció con menos y ahora está verde. Vamos, ahí está Nada Nada Pues va a caer un ruido Porque qué debe estar lloviendo ahora mismo? Ah. <risa> ahora parece mucho más rápido Ahora mismo no quiero pila Ahí está Bueno, bueno, bueno, bueno Pila Al menos no me está abriendo más de lo normal Es que lo sabía que iba a botar por ahí No, bueno tupo. nada. No he entrado, eh. Bueno, ahí está. Me voy a arcar pila porque ahí se ocultó. Bueno, bueno. Ahí está otra vez. Es de que es su lugar preferido, entré por ahí. Estaba abriendo ahí la puerta en, en moroso Bueno, bueno, bueno Ahorita no da tanto miedo Como esperaba Ahí está abriendo ¿Está abriendo algo? Lo sabía Bueno, ya que lo acabo de asustar Voy a recargar Ay. Algo Oye, como que me cambió de cámara, está abriendo algo. Aún ah, no bueno, tengo batería, lo sabía. Bueno, bueno, bueno. Ay ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Esto cada vez se pone peor. Ay, tres, tres, ya, ya se... Ya es la mitad de la noche, no puedo morir ya. Está abriendo. No, no, no tengo batería. No. Esto no importa. No recarga. Ay, no puede ser. No escucho nada. Esa es por. Uy, ¿qué pasó? Esta vez estaba ahí. Pila. Si sí, no muero. Ay ay, ¡Ay, ay, ay! Dos horas y ya. Estaba abriendo la puerta este tipo. está abriendo acá no me curó mucho. me voy por pilas está. No, uno más uno más una hora más a ver a ver listo Ay, ay, no me falta un poco ya Me queda poca batería Debo de ir por batería La batería es la vida Ahí estaba Uff, no me falta una hora Y gano, no me falta una hora Y gano Qué raro, no, no, no, no. Me quedé sin batería, me quedé sin batería. Porfa, ya pasa, pasa la noche, pasa la noche. Se me fundió la linterna. ¡Ah, sí! ¡Sí! Lo logré. Bueno, chicos, aquí termina el video, tristemente, ya que este va a ser una miniserie de seis noches contra este tipo violador con la cara de ojos saltones y con los dientes bien feos. Voy a pasarla muy mal, se los aseguro, por favor, 5 likes, 10 visualizaciones para el siguiente video. Y adiós.